rico rico rico rico rico rico rico rico rico rico el rico rico rico rico rico rico rico rico rico rico rico rico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 Corto, hay rico lo corto. Ay go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 Rico, rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Let's go La pasajevita está enterita Tiene tremendo culo Está tan linda, está tan rica Y tiene tremendo culo Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico Rico, rico, rico Rico, rico, rico Ay, rico, rico, rico rico, rico, rico. tremendo rico, rico, rico. Rico, rico, rico.